Soy Israel Manguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial en especial para Kevin Brando que me lo pediste no hace mucho de cómo actualizar inter Internet Dolo Manager. Entonces, eh, yo lo tengo instalado aquí. Eh, y entonces lo instalé porque no lo tenía debido a que formateé el ordenador. Entonces lo primero que vamos a hacer des es desinstalar la versión que tienen instalada Entonces para hacer ello simplemente vamos a irnos a panel de control Desinstalar programa Desinstalar un programa, quizás ustedes tengan esto así Entonces para que les salga como lo tengo yo, le dan clic allí Desinstalar un programa Y aquí está Internet Oloan Manager Dan clic derecho, desinstalar Luego clic en sí Aceptamos lo dejamos predeterminado y damos clic en siguiente y luego clic en finalizar. Ahora nos va a pedir que reiniciemos el ordenador. En este caso le voy a dar cancelar porque tengo, estoy creando el tutorial. Listo. Una vez hecho ello, ya se desinstaló, cierto. También lo voy a quitar de acá de eh, así se desinstala Internet lo Manager. También lo voy a quitar de acá de extensiones. ¿Dónde está? Aquí ah no, ya se quitó perfecto entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a desactivar el antivirus si tienen antivirus y, y, y también tienen eh, eh, eh, windows defender tienen que desactivar los dos y les, y les doy un consejo con windows defender eh, no necesitan antivirus la verdad este es el mejor antivirus ya que los mismos creadores del producto tan eh, eh, nos están regalando esta herramienta poderosa entonces para qué antivirus si quien crea el sistema operativo es el más indicado para crearle su misma su propia protección entonces no sería bueno que le instalaran un antivirus de tercero entonces vamos a desactivar aquí desactivar aquí por un momento listo desactivamos aquí desactivamos aquí y una vez lo hayamos hecho, no vamos a cerrar esta ventana como su, se suele hacer. Simplemente la minimizamos, porque si la cerramos al detectar una amenaza, automáticamente se activa. Pero el archivo no es una amenaza, y les voy a mostrar porque Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Voy a ingresar a descargar los archivos. Yo se los voy a compartir aquí en la descripción del tutorial sin eh, anuncios. Para que vean que no es una amenaza, estoy entrando directamente a mi nube a mi carpeta donde yo comparto y tengo aquí inter, internet download manager miren que aquí tengo dos archivos id isra2 y id ISRA. el 2 es el actualizado este que yo tenía primero que compartí en unos tutoriales en un canal que me eliminaron era este por eso ya no se encuentran esos tutoriales eh, entonces, el que les voy a compartir es este archivo y este archivo. La extensión es para los, aquellos que al instalar el programa, la extensión no se les agrega automáticamente. Entonces, una vez desinstalado todo y hayamos hecho este proceso, miren que aquí no está. Eh, el antivirus le tendrá que salir así, miren así como está yo. Si no, les va a generar problemas con esta extensión. La extensión no tiene nada, simplemente como es un punto .bat, lo detecta como virus y esto lo cree yo mismo. O sea, que no se preocupen por ello. Entonces, vamos a descargar aquí y vamos a descargar aquí damos clic en descargar de todos modos y aquí dejamos de damos clic en descargar aquí vamos a hacer clic en descargar y aquí clic en descargar archivo infectado pues supuestamente no pero no está infectado solo que hay archivos bat que los detecta como virus listo y la nube también lo detecta así. Entonces, una vez hecho ello, tenemos que estar pendiente de que la nube no se nos haya activado. Porque si no, perdón, la nube no, el, el, el antiguo, porque si no nos borra el archivo. Y para recuperarlo, en mi canal hay un tutorial de cómo rescatar archivo. Que lo ha eliminado eh, el, la protección del sistema operativo. Entonces, una vez hecho ello, vamos a instalarlo aquí tengo miren aquí está la extensión y aquí está el archivo cierto entonces vamos a dar clic en extraer aquí miren que aquí ya está vamos a, a dar doble clic vamos a dar clic en este archivo lo otro que les quiero decir es que cuando este archivo cuando este archivo ya está desactualizado no les va a funcionar en, en, algunos, en algunas páginas entonces eh, estén pendientes que voy a estar actualizando ya que me lo solicitó Kevin, voy a estar actualizando el contenido y en la descripción voy a poner video actualizado o al final de cada contenido, o sea que esté pendiente a finalizar todo el, el video, Les saldrá está actualizado para que no tengan que eh, tener problemas con la herramienta de por vida, entonces vamos a dar doble clic allí, luego clic en sí, clic en siguiente, aceptamos los términos y condiciones siguiente voy a dejar que se cree único en el escritorio y clic en siguiente por lo general, no me gusta dejarlo pero lo voy a dejar para que ustedes se guíen mejor siguiente vamos a clic en finalizar una vez hecho ello vamos a cerrar esta ventana que sale aquí y vamos a cerrar el programa si se nos ejecuta aquí ahí miren que ya se ejecutó entonces vamos a dar clic en salir una vez hecho ello vamos a copiar este ID que está aquí, esta opción, este archivo, vamos a darle clic en copiar Cerramos aquí. Vamos a dar clic derecho abrir ubicación de archivo. En caso de que no puedan llegar aquí porque no dejaron el acceso directo, no hay problemas. Ingresan por acá en la misma opción. Vienen a equipo. local C, archivos de programa por 86. Si, es de, si es de 64 bits de 32 bits, Vayan en programa aquí porque la, los sistemas operativos de 32 bits no tienen esta carpeta, solo tienen esta. O sea que es lo mismo. Dan clic en la carpeta y luego buscan la carpeta que tiene por nombre Internet Download Manager. Y aquí, y aquí pegamos el archivo. Lo que vamos a hacer es reemplazar este que está aquí: reemplazar, continuar y listo. Una vez hecho ello, si quieren, lo ejecutan. Vamos a ver, lo ejecutamos. Cerramos ahí, cerramos, cerramos. Y ahora vamos a miren lo que, que, que está. Ahora automáticamente se les va a abrir una ventana. A mí no se me ha abierto, pero ahora posiblemente se. se, se. Miren, damos clic en habilitar extensión. Si les sale, si no les sale, esperen un momento que ya les explico por la extensión que descargamos y cómo agregarlo. Entonces aquí ya se les agregó la extensión. Entonces vamos a configurarla. Miren que sigue molestando. Vamos a ir a más herramientas extensiones. Y mirenla aquí, ¿cierto? y vamos a dar clic en detalles y aquí vamos a activar todas estas opciones todas estas opciones las activamos todas todas porque si no las activan no les va a funcionar bueno supongamos que no les funcionó no se les instaló la, no se les instaló la extensión entonces voy a quitarla para aquellos que no se les agregó la extensión entonces vamos a hacerlo vamos a poner el programita vamos a salirnos de aquí y eh con la opción que les deje, esta que dice extensión vamos a dar doble clic allí, se les va a ejecutar el punto back y aquí nos sale este mensaje porque lo ejecuta lo, lo detecta como un virus entonces vamos a dar clic en más información y luego vamos a dar clic en ejecutar de todas formas entonces cuando se ejecuta vamos a dar clic en agregar Añadir extensión. Miren, que ya se agregó. Vamos a dar clic aquí en los tres puntos: suspensivo, más herramientas, extensión. Y aquí vamos a dar clic en detalles y vamos a activar esta opción. Si está así, la activamos y activamos todas estas acá. Entonces, si el programa no estuviera funcionando y estuviera desactualizado, ah, una vez hecho ello, ya podemos activar otra vez la defensa del sistema operativo y listo vamos a verificar allá está activo nuevamente entonces ahora como lo cerramos no les va a funcionar por lo que está cerrado entonces vamos a abrirlo y ya podemos cerrar esto fíjense en este comando que les da aquí si quieren fijarse pues si quieren aprenderlo bueno ya estando aquí ya podemos descargar cualquier video de internet lo otro es que si no les funciona en youtube posiblemente ya esté desactualizado y para la fecha yo ya les dejo en la descripción un video actualizado de este mismo ya que todo va cambiando y eh, que les decía eh, este y fíjense al finalizar siempre eh, este contenido para, para para que estén al tanto si yo lo actualice entonces vamos a abrir voy a reproducir este video de youtube si no me sale la extensión aquí, si no le sale aquí, actualicen la página subiendo y bajando así con el mouse. Suben y bajan hasta que salga así. Si no le salen unas 3 4 veces que lo hayan hecho, es porque está desactualizado y necesitan actualizarlo. Y para la fecha yo ya les un contenido actualizado en la descripción o al finalizar este contenido. Entonces, como ya está listo y está bien instalado, vamos a dar clic en descargar. Voy a cargarlo en, aquí en esta resolución porque solo es una muestra, ¿no? y damos clic iniciar descarga a que sí para que cree una carpeta ya que está recién instalado y voy a cerrar ya todo esto miren que ahí está descargando el vídeo vamos a abrirlo y mírenlo aquí el que estaba reproduciendo ahora en el que está reproduciendo ahora en internet lo otro que él les va a pedir que actualicen la, en la aplicación, den clic en cancelar. Siempre les aconsejo que den clic en cancelar. Bueno, y no olviden de compartir este contenido en sus redes sociales y en WhatsApp. Eso ha sido todo por hoy. No olviden de suscribirse y activar la campanita para más contenido. Y chao.